En el capítulo anterior. En nuestra fi primera figura y una de las más importantes es el corazón. Sí, claro. Se parece un poquitito a un youtuber. Se llama. han de decir que, que me parece es que a, a, a Armando, al no. me parezco. Freddy, ¿cómo es la técnica para aprender sin tener que botar ni café ni leche? Primero lo que debo hacer es colocar un poco de agua simulando que este es mi espresso. ¿Sí? sí, aquí sería como si estuviera el café. Sí, y listo. Y después, con mi jarra, sub, la subo, ¿verdad? Desde aquí comienzo a hacer mi primer vertido. Piense que mis movimientos en círculo son dentro del líquido y no fuera de él. Cuando ya estoy listo, paro, bajo la jarra y desde aquí comienzo a dibujar. Es decir, aquí. tú lo mueves así un poquito, ¿Sí? para hacer el corazón, simplemente... Para hacer el corazón, estos movimientos de círculo, sí. luego bajo la jarra y un golpe seco, y ahí comienza a llenar. ¿Sí? Okay. Al, al, al momento me va a empezar a manchar, me va a quedar la mancha redonda blanca, cuando ya considero que se me está llenando la taza, subo y con esa línea delgada, Termine Ay. la base es chocolate y le colocamos no un expreso completo, sino simplemente. Eh, la cantidad suficiente para diluir el chocolate que tenemos ahí cuando va en círculos la texturización es muy buena cuando va en olas eh, le quedan burbujas muy grandes ¿sí? y la espuma es muy gruesa y es muy complicado dibujar allí Un de chocolate sí, Sirve mucho. Cuando, cuando es moca, ¿no? Cuando, el cappuccino sí, cuando es cappuccino no le colocamos. Sí, cuando es capuchino Simplemente y ahí lo cambiamos de cappuccino. Solamente de cappuccino. hablando en temas de presentación, no más. <ríe> De atrás del bar, me han atendido súper bien. Freddy me ha atendido súper bien el equipo. Aquí hay un parcero haciendo unos, unos Hola, americanos. Saben? qué tal, Christian está aquí trabajando en unos americanos de unos clientes. Mejor dicho, yo estoy aquí interrumpiendo el servicio, pero todo con una buena razón y es precisamente contarles de este lugar. Acá de traer unas galletas. Están deliciosas, les mantienen frías. Las, sí. las mantienen como frías, están frías. Están chicosas. Oye, a la gente le va a pensar este tipo de cafés. Pero también sí, le da gusto. quieres con ron, me Aquí nos están ofreciendo ron, vea. ¿Hay ron? y ron de pan le acaban de ofrecer a Freddy y yo me metí en la conversación porque le ofrecieron ron <risa> yo le dije bueno si hay ron y que se puede hacer un café con ron yo nunca me probado un café con ron se puede hacer un café con ron José bienvenido gracias Era José gracias. trabaja aquí con la industrial y por del valle vamos a hacerle la cuña José muy amablemente ofreció un ron excelente obviamente. ron Bayuno, 100% materia prima de y sí, vamos Añejado. a hacerlo en un café. Añejado aquí en el Valle del Cauca. Aquí voy a colocar una onza de chocolate, una onza de café, más dos de, de ron. Listo, este va a ser frío. ¿Para ser? Para... Sí, sí. Miren, aquí bueno. está la copa y aquí Oto. está el mixer. Vamos a ver cómo queda muchachos. Miren la copita aquí. Y esta va a ser la presentación final. Corramos un poquito mi galleta y el café que ya me vengo tomando. Parceros, qué pena de luz, pero estamos en un bar. Espero, espero que, que les, espero que les guste. Otra cosa que les quería decir es que si no se han suscrito a este canal esta oportunidad suscríbanse, piden las notificaciones, y que les apóyennos. Si es que no está rico. Si ¿Sí, no está rico, Mínimo. Sí, pero, pero no, no, te metes en un problema. no, Tenemos que llegar y cubrir. La parada... de ¿no? color? Sabe a café, no sabe limba no del alcohol. Uy, sabe muy bueno. Déjenme decirles que si uno quiere ponerse contento una tarde con esto, muy bien, ¿no? No es invasivo, realmente no quedó nada invasivo. Se siente obviamente que tiene alcohol, no sabe cómo superar el ron. Podría incluso, mentiras en A nariz, sí se siente que es ron, obviamente. Pero quedó delicioso. Muchachos, ¿les gustó? Les gustó, espero que sí, de verdad, de todo corazón. Espero que se antojen. Si están en Cali, vengan al hotel, Mario, se pueden quedar acá, miren una piscinita es súper bacana quedó estoy pendiente realmente con el hotel no porque el hotel no invite ni nada sino porque realmente lo he probado tienen un brunch muy bacán muy rico y muy completo nunca me quedo en el hotel pero la gente me ha hablado súper bien Mario si algún día me quieres invitar a, a probar cómo es estar una noche acá gracias esa invitación te la recibo con todo el gusto y obviamente para que hablemos cosas de las que pasan aquí en nuestra ciudad muchachos no se olviden obviamente de suscribirse, darle un like si les gusta el video este youtube de ustedes, estoy pendiente de sus comentarios eh, síganme en las redes sociales, las voy a dejar aquí en abajo si les gusta por favor comenten, si quieren aprender algo más de café por favor de verdad coméntenlo también vamos a empezar a hacer más cositas así para que digamos todos nos informemos y aprendamos más de café como siempre lo he dicho Muchas, muchas gracias por vernos, gracias por seguir aquí. Hoy fue un poquito más largo, pero sé que vale la pena. Sé que les va a gustar porque a muchos, a muchos les gusta venir a YouTube precisamente a aprender. Y para mí es un gusto también aprender de estas cosas que realmente, a mí, a mí personalmente, me encantan. Si quieren antojarse de café todos los días, no se olviden seguirme en Instagram. Y eh, nos vemos por ahí muchachos. No se olviden de gustarse la vida, pasársela locos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Jorge, ¿cómo estás? Gracias, gracias por preguntar en el video anterior acerca de los bares y cuál es la presión que se debe poner en un espresso. Mira, según mi experiencia, uno debe poner solamente entre 9 y 10 bares de presión. Cada máquina es diferente y algunas ofrecen más, como más presión sobre el café, pero depende de la copa, te depende de la granulometría del café y depende obviamente de la máquina que estés utilizando.